Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de mi primer alce 5 estrellas, al cual vi crecer desde que era un ciernecito joven 2 estrellas, después pasó a un adulto tres estrellas y finalmente se ha convertido en un alce maduro de 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. debemos caminar un lance entre los árboles. Vamos a mirar con los prismáticos. Un pico estrellas, un cinco estrellas. Ha crecido nuestro adulto tres estrellas que teníamos. Vamos a hacer el lance. Lo voy a hacer con el 3006 Aunque es un arma de la clase 5, los mata muy bien. Ya lo veréis. Apuntamos y disparamos. Veamos de nuevo el lance. Vemos el impacto entre los dos árboles. Y vamos a a recoger a nuestro alce ponemos la marquita de donde estaba vamos a marcar ahí a ver ya tenemos la marca y vamos a buscarlo como os decía si bien el 30 06 según la enciclopedia es un arma de, de la clase 5 para animales de, de 5 no para los alces ni los ciervos mata muy bien los guapitis los alces y los ciervos rojos así como los como los osos es cierto que tardan un poquito más en morir pero como podréis comprobar después pues no nos va a quitar la clasificación de caza es decir todas las estrellas de la parte izquierda no las va a no las va a repetir yo últimamente me estoy dedicando a, a cazar solamente con dos rifles con el 223 que también mata los mulos y los colas blancas y con el, el 3006 para ya animales más grandes ya vemos la sangre Vamos a buscarla, está lloviendo, lleva toda la mañana lloviendo, la verdad que, que cuesta un poco ver, a, ver a los animales con tanta lluvia y tanto ruido, pero bueno, ahí vemos que tiene un buen sangrado, seguimos en la sangre, un sangrado medio con burbuja, rosa, aquí se nos para, así, ah, sigue por aquí, por el agua, y ahora vamos a ver dónde está nuestro animal, puesto que cuando se mete en el agua nos, nos perdemos un poquito, no lo vemos por ahí. Vamos a ver si vemos en el agua mira sí en el agua también también podemos seguirlas, bueno, vamos a, a seguirlas y a recoger nuestro primer arce 5 estrellas, es el primero que, que cazó, además tenía, tenía gana, tenía también un 4 estrellas que lo he estado visitando durante 4 o 5 días, pero al final se parece que se ha muerto, no lo hemos cazado ya muerto, puesto que donde estaba el rebaño ahora mismo están solamente los, los jóvenes. Seguimos aquí el rastro, lo estamos viendo, como está tan oscuro como está lloviendo, pues si sí lo podemos localizar, hay veces que en el agua nos cuesta localizarlo un poquito más, pero bueno, vaya rayo ha caído allí el relámpago, seguimos buscando a nuestro animal, ya no tiene que estar muy, muy lejos, ya lo vemos allí, ya lo vemos allí brillar, así que vamos corriendo, no nos importa, ...que se los animales... ...aquí lo tenemos... ...vamos a intentar hacer una foto... ...a ver si la podemos utilizar para la portada... ...está muy oscuro pero bueno... ...vamos a hacer la foto con la luz que tenemos en el tiempo... ...y si no queda bien pues utilizaremos otra... ...vamos a acercarnos un poquito más... ...a ver ahí... ...vaya, si nos ha ido... ...pues nada, lo intentamos de nuevo... ...ponemos la pose, activamos la cámara desplazamos un poquito a ver giramos a ver si cogemos una buena pose ahí ya tenemos los árboles ahí vamos a acercarnos por aquí los árboles nos molestan desde luego está un poquito oscura y no quiero tocar los parámetros de la foto puesto que no, no soy muy ducho en eso bueno, ya tenemos aquí, ya tenemos la foto y ahora sí, vamos a recoger nuestro alce ahí le hemos dado en el pulmón a 100 metros como veis es un 30-06, no he utilizado el 300, pero veis la, la salida que tiene la, la, la fuerza cinética de la bala, exacto para animales de, de la clase 6. Vaya cuerna que tiene, vamos a la información general, tiene 99 0,06 de genética, un animal precioso, y como veis, en la clasificación de caza, no nos ha quitado ninguna, ninguna estrella. Nos hubiera dado 667 monedas, pero como lo vamos a, a disecar, nada, y tenemos 460 de puntuación. Pues nada, os voy a poner la zona, y yo creo que voy a ir a, a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal.